you <music> La realidad de la pandemia, el impacto que ha tenido, refuerza los mensajes que llevan lanzando las ONG durante años. La importancia de una renta mínima para todos los ciudadanos y ciudadanas, la relevancia de, lo, de tener unos servicios sociales accesibles, la importancia del derecho a la vivienda. Es la ironía de decirle a la gente que se quede en casa cuando no tienen un hogar. Desde luego, eso ha forzado a muchos responsables políticos a considerar esta realidad.